Muy buenas a todos, chicos y chicas. Aquí vuestro hombre Bandolero 69. Continuamos aquí con de la OA parte 2. Aquí vamos a ver si encontramos ya el hospital o qué pasa. Nada por aquí. Eh, ¿cómo que no? A ver, aquí puede ser que haya algo. ¿Eh? No. Ha sonado, ¿eh? <risa> bueno, vamos a ver vamos a El capítulo anterior unos poquillos Vamos a ver cómo entramos aquí Ok Para mí que los liquidamos a todos Estamos llenos Ok Arquito, ¿no? <ríe> Café... No sé para dónde tengo que ir Aquí una flechita Vale Bueno, supongo que será por aquí Vamos, a ver. pues no Ahora Ok Entramos al interior, ya se ve un poquito más, más oscurillo A ver que estamos por aquí Muchas gracias a todos por los likes, saludos y por las suscripciones, bienvenidos a los nuevos Ojo que ya escucho yo por aquí ya cositas, eh Vamos lleno Un poquito de cinta Que me viene bien. Vamos a empezar a subirte Vamos a mirar por aquí un poquito Primero por la planta baja, vale Aquí la máquina Un poquito aquí de salud Ahí 20 de salud, con la barrita energética oh, Muy bien Aquí saqueando las máquinas. Es chuché. No hay nada por aquí. Pues vamos para arriba. Vamos a ver qué nos encontramos. Oigo ya peñita, ¿eh? Puf. Son palomas. <ríe> Oigo palomas. Palomitas. Paloma que vuela a la cazuela. ¡Ojo! Mírala, están ahí arriba. Hasta allí arriba vamos a tener que subir. Y explorando todas las plantas. Ojo, esta es la 210. Está ahí cerrada. Vale. ¡Ay, mira! Una cartita. Vale, por eso hay que. Papel Ganger, muy bien. Mira el patinete. Mira el patín de. De niño. Ahí los juguetitos. Vale. Esto va a parecer la de... La de Jan Nicholson. Vamos a ver. Esta es la única puerta que tenemos. 201. Hola. ¿Y alguien por aquí? Vale. Nada. Vamos al otro. Venga, un poquito de munición, una balita eh, y trapo, por aquí Dámelo Me encanta cuando hace eso Vale, a ver aquí Tres balas de revólver Ok, eh, eh, ¿dónde va? ¿dónde va? Eso es lo que no me gusta, tío, que se pone ahí a escalar Los, los muebles y las cosas Normalmente no escalan estos Otros personajes Pero la Eli sí, la Eli. Mira, mira Coge similar y, y todas las cosas Ahí Bueno, por ahora Ahí Ir olvidando el triángulo Contenedor Que nos viene muy bien el loot Supongo hmm. A ver si encontramos la, la escalera para arriba, ¿no? Vamos subo para arriba Ya le he dado la vuelta a todo Debería de subir la escalera para arriba, ¿no? No sé Ahora veremos, a ver No sé por qué está cerrada Es como una especie de ascensor también Pero claro, aquí no hay luz Aquí no hay electricidad Vamos a tener que escalar por la ventana yo creo A ver esta puerta A ver dónde nos lleva Vamos a tener que escalar por aquí Por fuera Vale Pongo que aquí no hay nada mm. Escalerilla y todo ¿Dónde? Por aquí, por dentro Algo que me he dejado Aquí A ver, ¿qué es? Vale, aquí un... Esto que estamos llenos Bueno, vamos a ver Machete No podemos todavía Flechitas tampoco Bueno, nos faltan cosillas Aunque estamos llenos de todo Pero bueno Y lo Para el ganger Y poco más Vale Ojo Para el ganger Neutral Vale Un humanoide Ah, es un imitador Vale, vale Ok Venga Yo creo que ya no vamos ahí Porque no hay más nada Venga Mackey okay. <coughs> Perdón, vamos a ver Yo para abajo no voy a bajar Así que no... No sé por qué miro Venga, vamos a ir examinando planta por planta imagino Vamos a ver aquí que nos encontramos Esta está cerrada Se van oyendo más cerca las palomitas 302, pues no quiere Pues entonces, vámonos para arriba No, lo mismo no Ojo que está rota Entonces, ya estamos ¿Ahora qué hago? Maldición Y los cables eso pero no... ¿Qué rollo no poder...? A ver ¿Qué me voy a caer? Mm. Jopeta ¿Hay ninguna escalerilla de emergencia más? Ahí parece que no No tuviera la cuerda de antes eh? No tengo la cuerda, ¿no? ¿Qué yo no tengo guarda Esto es para... Y pedimos que de arma, pero no... No sé yo Está buena la pistolilla, tenemos ahí... Con silenciado O sea, que poca broma Pero a ver, esto está bloqueado Vale, muy bien Y aquí... ¿Por qué no me deja... Qué raro, tío No puedo hacer nada, ¿eh? Cachís en la mar Lo único bajar ahí abajo, no sé Es lo único que me queda, voy a ver La escalerilla esa que tenemos Supuestamente Una pista A ver, me dice que para allá, ¿eh? Que para allá Me tiro desde aquí. Allí había una escalerilla. A ver si no viene nadie a tirárseme al cuello. ¿Y algo por aquí? Sí, aquí en el jame. Dame, no escales. Mira que le gusta escalar. Ya lo claro, he cogido. Ahora ya está. Ya ni más nada. Vale. Vamos Tampoco es que corra mucho el sprint, pero bueno Venga Pago la linternilla Eso es lo bueno de, de los caníos Cogemos por cualquier lado <ríe> Con lagartija Oh Dios, lo que yo decía, ya está aquí Agáchate Eli que está planeando algo, ya te lo A ver este de, de la antorcha. Ostras, que hay montón, tío. Esto es lo de. Lo del árbol, tío. No sé, la fita. aquí están. Están en guerra, eh, yo creo. Un montón Madre mía, que vienen Pobre Desgraciado Está oculto, ¿eh? Ojo, oh, como la... Una... Vean Que ya te guíen, ya estamos por allí Vamos que no nos vean. Espero que no haya nada más. Y hay uno, cuidado. Puedo liquidar. Una mala. Yo creo que va a es ser eso. que no. Por aquí, por la ventana esta. No sé. Parece que está cerrada. Y por aquí Ojo que hay más Ay, que viene, que viene, que viene aquí nos podríamos eh, ocultar Quizá No, sé. no, no, no. Venga, vamos al... Vamos, Eli y Tenemos que ir por aquí, eh Porque Por allí había otro caminillo, pero bueno Corre que nos ven Escúchate <ríe> Así es más fácil que... Más difícil que nos detecten, ¿vale? Por aquí alguno Se va a venir Otro que se han cargado Dios, nos he olvidado. Para allá. No, ay, ay, ay, ay. Uf, qué poco. He escuchado algo, pero no. No he visto nada. Viene por aquí. ¿Qué no viene por allí? Lo siento, chicos. Estuvo yo. Aquí hay que sobrevivir. ¿Qué hago en todo lo de los chifríos? Otra, la última vez me pegaron ahí un flechazo. Estar atento, ¿eh? ¿Qué hay por ahí? Ahí hay uno. Dos. Uf. Nivel uno. ¿Qué hago con todo? los chifríos. Eh, que por aquí. Por aquí, por aquí, corre, corre, Eli. Estamos llenos. ¿Tiro por aquí o sigo para arriba? Buah, va va buah, buah, buah, buah, buah, buah, buah, ¿Qué viene, tío? Ahí da, eh. Vente para acá, vente para acá Aquí, detrás de la puerta Que viene, que viene, que viene, que viene ¿Qué vienen dos ¿Qué Me ha pillado, que me ha pillado Me cago en todo Se me ha pillado por ahí por detrás Me cachis ¿A dónde? Que viene ¡Ay, ay, ay! Vale. ¡Ay, ay! ¡Qué me ha dado! Oh, oh ¡Eh! la pierna! Cambiamos al hacha. Venga, vamos a la Pff. cambiarla. Tengo el machete ya hecho polvo. ¡Ay, ay, ay! <ríe> ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Qué cachisela más! ¡Cuántos lobos! No solo será fita Vamos a ver Toma ahí, hechazo <ríe> ay, ¡Ay, ay, ay! Como han pillado, ¿eh? Pilla el martillo Por aquí también podemos ir Se <ríe> abre no sé si habrá algo más Me suena, me suena Quizás deberíamos volver A ver ya la como escala, oye A ver, a ver Ay, ay, que viene otro que se me ha roto el... Oh, Dios, que van a venir más, eh la munición. No, déjate. Ahí uno? ¡Ah! Ay, que ¿Te uno. Junto a esas ¡Mía! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! Me la he al bajar, pero bueno. Si pues sí, algo, que ¿Vamos por aquí abajo? Creo que es más mejor por ahí arriba. Pero bueno. A ver si no hay más lobos de estos. ¡Peta! Ah, dice que por allí, pero bueno. Voy buscando cositas. Parece que ya no hay más lobos. También podemos ir. Vamos a ver, ya cerquita del hospital, ¿no? Corre, Eli. Ahora qué es para allá. Abajo me dice que hay algo. Aunque el fusil también va bien Pero bueno A ver aquí Es donde hemos estado antes, vale, vale por pues nada Seguimos ahí Y vamos a ver Por aquí ¡Odio! Se saca ya el fusil, eh Ahí, de la mochila... <ríe> Como ve alguno... La... ¡Ay, que viene! Ahí, calladita. Está más guapa. Vale. Y hay otro. Bueno, pues esto, esto está lleno, tío. Esto está lleno. Si pongo alguna trampa, tío. O ¿Algún coste malotado Tengo ganas de pegarle algún coste malotado a esta gente. Ahí que viene. que viene. ¡Ah! Yo con el coste malotado No. Vamos a ver el otro, pero bueno. Cuerpo a tierra, Eli. Cuerpo a tierra, que vienen. Vamos a correr aquí de atrás del G. De aquí no salimos, pero bueno. Ahí hay otro. Sí, tu chifla. Chifla que te voy a dar. La del ninja sigiloso. Tampoco hace falta agacharse tanto. Lo mismo hay luz por aquí por el camión. Pero bueno. Está. ¡Cachón! ¡Ay, que te pillo! Te pillé. Buena, Eli, buena. Ahora que. Que venga el otro. Dame la flechita. Tengo ganas de pegarle ahí un. Una flechita a alguno. A ver si puedo. Y hay uno, ¿no? O dos. Esto sí que estás preparado. Hola que le he dado. El otro porque se ha ido por detrás. Es imposible. Está ahí. Está ahí detrás, está ahí detrás. Esto solo será fita. Mira, está ahí detrás. Le pego un flechazo. La cargo sigilosa Eh, otro menos. Venga, tiene machete. Cambiamos machete. El arquito ahí. Sí, la verdad que sí, eh, Eli. Me dice que para allá. Habrá algo por ir por el camión. ¿Por dónde? Abajo, ostras, tú sí, pero macho, hay una grieta que flipa. Tendré que pegar el salto desde aquí. Venga, Eli, no hay nada por aquí. Por el camioncete, no, pues venga, vámonos. Vamos, Eli, salta por tu pared. Ahí está, buena, <ríe> Stone Coffee. No llegamos al hospital, eh, chavales ¿Alguien por aquí? Parece que no Venga, tía, ahorita Uf, verdad, eh La vida me, me han dejado ahí un poquillo No estás pendiente de eso también, eh No che, La que le he liado Bueno no sé si habrá algo más Parece que no Y podríamos cambiar Pero me gusta más el machete Tiene más durabilidad Estamos llenos Pues no veo más nada Vale No parece... Así que... Merci Merci beaucoup Vamos a tener que romper un cristalillo Se parece Pilla el cuervo, va, a ver Con mi arco Me ¿eh? Pilla un cuervito con el arco Bueno No veo gran cosa por aquí Vamos a tener Que atravesar el... El cristal Vale Aquí ya el arco Pistolilla, más bien De volver Allí Parece que hay un par de cosas más Vamos a ver ¿Qué es esa comida? No <ríe> ¿Dónde? ¿Dónde cositas ricas? Aquí Dame ahí botiquines Parece una tienda de cosméticos, sí Vale y como no se pinta nunca es salvaje No parece que haya más nada Bueno Alguna puerta vale. Vamos a ver Ay, me cago en la mar cago en la mar, este es el jefe, tío. Ya nos ha pillado, ya nos ha pillado. Me cago en la mar. Pues bueno, lo mismo, ¿no? Buah, me ha pegado bien, eh. Ostras tú. Ese... La dolí, eh. Uf, no me lo esperaba este que ha salido de la puerta. ¡Ay, ay! ¡Qué más! ¿Qué hay más? bueno. Madre mía. No me lo esperaba. Al hospital. yo, a ver si nos deja. Eli, no encuentra nada Y un poquito de pólvora Explosivo eh, Estamos llenos de lo demás Psss. Y... Hemos quedado sin silenciador Me gusta el silenciador Para nuestra pistolilla Aquí puede estar muy bien el machete Venga Ahí Y flechas explosiva todavía no podemos nos falta cinta a ver trapo por aquí contenedor por allí eso cuando veáis que estáis llenos pues intentad o algo y así poder <coughs> perdón acción de pistola todo esto me lo llevo y vamos bueno, no no me imagino para empujar puertecita y vamos a ver qué tal y algo por aquí no parece me imagino que estamos por los subterráneos del hospital o algo de algún edificio cercano Vete con los serafitas estos, eh Serafitas, los escal... Bueno, ahí tenemos una escalera Los lobos, madre mía No hay sectas aquí No hay saqueadores Bueno, hay unas herramientas y tal A ver, por aquí Algo más No parece aquí Quizás se suba Okay. Me voy a cuadrar la escalera Mira, mira aquí cuántas cositas, cuánto loot Trapo, cuchilla Y cinta Cuyo la mitad de cinta 0,50 Ay, esto todavía no falta más Nos falta otro 0,50 Ok Y piedra pegar un salto Ahí. vale. Aquí la fotocopiadora. Vamos viendo todos los rinconcillos posibles. Mira, porque ahí hay cinta y algún documento o algo. No. Aquí, vale. O sea que nos viene bien para hacernos aquí una flecha explosiva. Ahora sí, vale. Ah, estamos a máximo, vale, vale. 3 de 3, 6 de 6 Tendremos que aprender alguna Alguna habilidad más Para que se nos suba Bueno Por aquí Supongo que esa será la escalera Que hemos visto antes Ok Y por aquí Con madreja. La Ahí está Una peñita por aquí si es que no me fío me han ido los cuervos los hemos asustado No he podido dispararle Que no me fío, eh Observar A ver Ahí está, ahí está Ahí está el hospital Hay que estar atento, Que estos salen de la nada Ahí los cuervitos No parece que haya nada por aquí por pues ningún rincón ni nada lo bueno que podamos ir todo el rato sprint Aunque no hay mucho sprint, pero bueno Pero no se cansa Vamos a ver ¿A dónde nos lleva esto? Venga, Eli, no te dejes atrapar, ¿eh? Salta Salta Venga. Nos damos un lavadito, ¿eh? Que luego nos digáis que no, que no nos bañamos Está fresquita, ¿no, Eli? El agua bueno <coughs> No hay nada por aquí Seguimos nuestro camino Imagino que será por aquí Allí eh, es donde hay que ir, ¿eh? A la, a la Cruz Roa Lo que pasa es que yo me entretengo con nada En la que veo algún edificio o algo <risa> Digo, ¿eh? Quieto, para Aquí hay cositas ricas, pues venga, cartita. Esto no se nos puede olvidar. Aquí otra nota. Ya la estaba echando de menos las notas. Tom, sigo yendo disparos a horas raras. No hay nadie que pueda protegernos de esta locura de secta. No podemos esperar a que los lobos nos encuentren. Tenemos que ir a su base y unirnos a ellos. He empezado a guardar suministro en la caja fuerte. Salgo a explorar. Quiero encontrar la mejor ruta. Volveré pronto con un plan. Ten cuidado, MK. Pues data, casi se me olvida. El código es 385523. Vale. 385523. Vamos a ver dónde está la caja fuerte. Esa es otra. Ahora hay que buscar la caja fuerte, claro. Uh -huh. Ahí, por ahí he visto algo. Aquí la tenemos. Son importantes las cajas fuertes. Vamos a ver. 38 25, no, era Eh, me, me he pasado 25 53, creo que era Vamos para atrás Ahí. No. no, se me ha olvidado ah, Vamos de la farmacia puede ser treinta 55, 55, okay. y leche 2523 y cinco veintitrés y ocho y veintitrés Ahora sí. Perfecto. Me quiero pelear con alguien. ¿Alguien se quiere pelear conmigo? Estamos llenos de todo, tío. Qué coraje me da estar lleno de todo. <ríe> y es que no puedo fabricar nada. Es que estamos llenos de todo. Bueno, ahí necesitaríamos Otro herramienta, pero vamos a otro arma cuerpo a cuerpo, pero vamos. Y más cinta tenemos poquita. La cinta es lo que más. Pero por lo demás Lo único ahí la carta esta, el Y ya está La nueva que hemos cogido uh, van a mandar Una villana Neptuniana Una pirata Ok Pues venga Al menos hemos abierto la caja fuerte Que era de lo que se trataba a ver, aquí más vitamina. Eh. Hemos encontrado aquí la... Mira, podemos ponerle más estable. El arquito. Vale. Aquí. Qué poco, tío. Nos faltan, nos faltan cuatro piezas para el telémetro. Este, que, este molaría un montonazo. Pero bueno, estabilidad del arma yo creo que es bastante importante también Venga, vamos por partes, no hay que saltarse ningún paso Venga, alicata en mano Venga Vamos aquí Llave inglesa Y... perfecto Vamos ahí Bueno, pues hay que guardar más piezas Conseguir más Otro banquito de trabajo aquí muy... muy apañado aquí no me lo esperaba ¿Este qué? No tiene nada, ¿no? Vale, ahora estamos llenos Pues bueno, o nos vamos por donde hemos venido Ok Bueno, nada Por aquí no me dan ninguna lata de refresco Pues seguimos nuestro camino O ¡Oh, no <ríe> O ¡Oh, no Qué raro Ah, por allí, vale, vale Pensaba que era por aquí, pero no Ahora por aquí Esto qué se está quedando conmigo ya se está quedando conmigo Aquí Vale Eso sí Muchas veces es difícil orientarse ¿A la agüita? ¿O qué? Aquí no puedo Pues sí A la agüita ¡Vamos ahí! ¿Qué buceo? encuentro por ahí alguna carpa o algo? Eh, eh, eh, pueden estar aquí los lobillos, eh ¿Se No me habéis visto A Liza le tengo ganas No sé por qué A ver por dónde tenemos que ir ahora, no, no, no sé. Por aquí, ¿no? Por debajo Supongo, bien Vamos bien Ahora solo hay que encontrar un Caminito o algo A ver, aquí Que me marca Por abajo Por aquí Me con el ocieno Ahí Para arriba Aquí no creo que haya gente, ¿no? Pues sí, tío Hay uno y Un poquito de luz Escuchará lo mismo no me escucho. A ver si nos dice algo. Está buena, parece. No sé. No, oh, un soldado lobo. Mira cómo se oye la. La musiquita que estaba escuchando. Ah! Mira, mira, mira. No te iba a matar, pero al final. Qué no idioteza. me deja llevarme esto. ¿Qué más mola? ¿Es una PSP o algo. A ver, aquí había luz, así que. Aquí lleno, tío Estamos llenos de todo Mano de cinta Esa es la basura porque hay moscas por ahí Vale A cuatro partes Podríamos haber vuelto para atrás O no Ojo, mala pinta tiene eso me meto ahí Para ¿Dónde? Aquí Vale Munición De revólver Estamos lleno ahí nos falta alguna varilla, pero bueno Y este va muy bien Aquí para Si le tenemos que pegar algún tirillo Alguno en la musiquilla que estabais escuchando la colega. Pues nada, vamos para allá. Para apagar, la luz automática. Tengo que subir. Tengo que subir, ¿a dónde? Lo digo en serio, tío. Sal con un soldado. Así los turnos son más fáciles. A subir, dice. Lo tendré. Bueno. Tendré que matarlo, eh Si no me van a ver a mí A ver, que me van a ver, tío Hay un montón de gente por aquí, por todos lados ¿Alguno ahí en la tienda? Sí Este es el que me estaba ahí como medio viendo Vamos a ver Bate. Al final este... Cuidado, cuidado. Que nos ven, que nos ven. Que nos ven. Adiós. Ahí. Viene otro, ¿eh? Va. Estoy lleno. Debería hacer esto. Me van a ver. A ver la hierbita. Esto está lleno allí arriba y todo. Me tiene que pegar aquel un flechazo. Este que viene Hay que liquidarlos también A todos Hay que hay, Este, cuidado Cuidado con la hierba No nos veo a los demás Con la tele. Viene otro Odio Que me he equivocado Dios, los perretes. Hemos salido al descubierto, cachis. Perrete. Ah. Y yo por vosotros. yo nadie. Uy, el perrete. Perrete. Cuidado, cuidado. Bueno, bueno, bueno. Voy a poner la cosa interesante. Sí, toma. Ay, ay, ay, ay, ay. sí si me ha dado, sí si me, dao, si me Ahí. <ríe> Uf. Ay, ay. ¿Eh? Ay. Aquí ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah! atrapado, ¿eh? Otro por aquí, para la derecha Ahí trillo aquella de allí, allí. No le da la cabeza, pero bueno Ahora sí ¿Alguno más? Bien, parece que no Oh, peta Ah, no pillo ni munición. Intentando buscar más cositas. Pero estoy lleno de... De todo. Dios, ¿qué hay más peña? Por fuera Bueno Tenemos que ir para allá No te China que he liado aquí, eh Pero dame cosita No me da de nada Estoy lleno de esta munición Venga Vamos de aquí De momento nada Estás pendiente también de los, de los objetos. El loot. Un poquito aquí de.. Ya estamos en el hospital, ¿eh? Tenemos que acceder a las plantas superiores. Pero. Bueno, bueno, bueno. Esto es grandísimo, tío. Pues sí, dice que es por allí. A ver si encuentro. La escalera. Parece que hay gente, ni no nada. No nada, me están buscando, eh. Aquí, aquí, aquí, está ahí, está ahí, ahí, ahí, que me vea y Y otro. Si va nuestra vida de ninja sigiloso Por aquí nos dice seguro que hay más cosas por allí pero que vienen Nos van a ver vámonos A ver, ¿quién nos pilla que nos pilla ¡Qué ala, ni ala. Así me ala! ¡Calladita! Es que no, no nos podemos ir sin el luz Ahí ya Tengo 40 suplementos Me dice Vale y para el aguante Fabricar más bombas de humo Claridad del modo escucha, alcance del modo escucha, esto no viene muy bien y costa el hemos mejorado. Pero con este terminaríamos ya esta rama. Vale, puede estar bien también, yo qué sé. Venga, menos esta rama y Trofeo ganado, especialista. Así que muy bien Desaparezco Y... Otro silenciador, me haré Ahí Dura un poquillo, eh Hay que... Y para hacernos otra, otra flechita Pero no me lo voy a hacer Y este para hacernos Más bomba de humo Ahí Pues vale Ahora sí Cogemos esto No, no, déjate de bomba de humo ahora Meli. Estamos en munición Pero bueno Aquí No, ya no, no se rompe las manos ni nada Ni se corta ni nada Aquí un par de cositas más Una bala de revólver, tampoco es que... Y aquí un trapito, ya está. Oye, la manía que tiene Suiza Todo. Pues nada, vamos para allá. La puerta está por aquí. Creo que ya hemos saqueado todo, creo. Así que vámonos. Ahora sí. Ah, mira ahora qué rápido. Me no podía haber ido de ellos, pero me fuera olvidado del luz y tal. Así que no hay mal que por bien no venga. Mira, tiene un generador aquí, oye. Generador tiene. Aquí no hay nada debajo de la escalera. Nada. Nosotros es lo nuestro. A ver la Nora esta. Nada por aquí. Vamos bueno, Si no nos encontramos con nada chungo. Cuidado que tú necesitas. Muy bien. Más gente. Y ya vamos a tener cosas, ¿no? Okay, la notita. Bueno, lista de suministro, ¿vale? De todo. Mira bien por todos los rincones del, del segundo piso. Aún hay sala sin abrir. Que pueden contener objetos de valor. No te acerques a los niveles inferiores. Psa. Vale, Vamos a buscar el segundo piso, ¿eh? No sé en el piso que estamos, pero bueno. Aquí, rico. De momento ya es que esto no lo voy a gastar. Tenemos muy pocos tres nada más. Hay que seguir cogiendo Sobre todo parte Y eso no, no viene muy bien Oigo algo Vamos a ver Dice es que hay alguien ahí de atrás Pero... No sé cómo voy a hacer. Ah, por aquí, por aquí, vale, vale. Que puede ser que no sea ella, eh No sé ni lo que me voy a encontrar. Vamos a investigar. Vamos ah, si a la Nora. Está entretenida con sus cosas. Nora, eh? No a esto, y aquí? Aquí No me la pienso jugar por ella. Pero no caerme ni nada. De esa se lo son sacará. Esa ese parece chungo, ¿eh? No nos fiemos de fiemos ni un pelo Creo que va a ser uno de los jefes esto. Y es saber que está con la Abi o yo qué sé. Alguno de esos. Vamos. Venga, tranquila. Todo despejado. Ok. Un poquito de cinta por aquí. Eh. Ahí. Parece que no hay más nada Aquí una balita Y poco más Dice que para allá O sea que esa puerta en teoría no debería de abrirla, ¿no? No debería de abrirse Correcto Venga, a ver Ojo, la Nora, ¿no? Baja esa mierda. Venga, vamos a ver aquí qué, qué ocurre. Me ¿No recuerda. A la Abby es el tengo las ganas. Y eso que no dejo jugar con ella y vendrán todo. Aquí, pero morirás. Dime dónde hay que quizá te deje marchar. Pudimos matarte. Debisteis hacerlo. O quizá no debisteis venir a Jackson. ¿Dónde está Abby? ¿Aún oyes sus gritos? ¿Qué? Odio. Los oigo cada noche. No basta que lo recordemos. Esta lo más arrepiente o algo. Ese hijo de puta tuvo su merecido. Pues no, no se arrepiente. Lo que quería era... ¡Ea! Por aquí me cago en todo. No hay salida. Saqué la escopeta, vas a ver. Ahora... Ahora qué. Aquí. Disparable. ¿Qué aguantó. está la colega esta? No veo un pimiento. No sé dónde se ha ido. No la veo. Ya la hemos perdido. Ahí va, ahí va. Va por aquí, por aquí. A ver. Salta. Uy. ay! ay. ¡Peleilla! ¡Peleilla! Alguien va acá, ¿eh? Y no voy a ser yo, no voy a ser yo. Eso por ahí. Uf, buena piña, me ha pegado. Corre, Eli. Odio Otra vez, no, otro otra Venga. Dios, vienen. Tira las armas, sí, hombre. No, no, no por favor, por eh, favor. Eh. Uf. ¡Puedes salir de esta vale. ¡Cierra la puta boca! ¡Que bajes el arma! ¡Atrás! ¡No tienes a dónde ir! ¡Abajo! ¡Hasta luego! ¿Es para o qué? ¿O es polvo? ¡Eso no para, eh! Hagan la luz, Eli. Y vamos a tener ya que.. ¿Eh? la menos. ¿Me muero, qué. Esto no me interesa. Vámonos. <ríe> ¡Corre, Ligue, lo atrapa! ¡Corre, por tu madre. <ríe> ¡Uy! Lo infectáis yo. Ahí os quedáis. Mamá, mía, ¿Dónde lo me hemos metido ya, chavales. ¿Y la otra, tío? ¿La otra se ha perdido, no? ¿O qué? Me he cargado tres ahí, eh. Vaya. ¿Por ahí algo aquí o okay? qué? Como vengan, a esto ¿verdad? parece que haya nada. Ojo, que hago en la mar, Serena. Yo sin munición, tío. Bueno, tengo aquí un poquito de, de escopeta, pero. muy levemente. Acongojado, que se llama. Luego, quien sea, es la. Es la colega esta, ¿eh? Es la Nora. Que se está ahogando. Sí, es verdad que se ahoga ya de esto. Madre mía. Ahí está, ahí está. Se va a convertir. Nosotros como somos inmunes. Eh. Encerradita. Eh, ahora qué. Tú y yo. Esta tacha hacha polvo. Uy. Mira, todavía se defiende. Oh, toma. En toda la boca. Obviamente te reventado. A ver, a tu dentista. ¿Tiene el brazo también partido? ¿Dónde está Abby? ¿No lo contará o qué? Ya da igual que lo sepa. Ahora, ahora se ha da dado cuenta. Mírala, mírala, Laili! Luciérnaga Ya no queda ningún luciérnaga Luciérnaga, acordaros, ¿eh? De, del uno. Ok. Ah, Mamá mía, el de la moto. Y Abby, ¿eh? Ya estoy muerta, joder, porque iba a contarte nada. sí sería rápido No puedo hacer que Sea peor Tú verás Ya piensa en lo que hizo Cuánta gente ha muerto Por su culpa Piénsatelo No traicionaré a mi amiga bueno, pues... Tú lo has querido Tiene mucha ira ahí acumulada ¿Qué hacemos? Hay que darle, ¿no? <ríe> Supongo eh. Podríamos evitarlo o qué, ¿no? Hay, hay que darle, ¿eh? Obligatoriamente Hay que darle al cuadrado Por silla. ya Toma Uf, la habremos reventado ya. Madre mía. Tres porrazos ahí con la barra de hierro esta... Madre mía. Reventa No, no era. Bueno, pues primera venganza. Ahí... El Cassandra. Vale. Hola, Martín. Bienvenido. Vamos a ver. ¿Dónde está la Dina, no? ¿El teatro? Soy yo. Vamos a ver si sale la Dina y... ¿Y el otro, el Jesse? Ok qué? La Dina sola. Ah, está allí detrás el Jesse. ¿Estás bien? La leche. ¿Es tu sangre? No. No tengo la regla. Ha sido una matanza. En, en este Ojo, tenemos que ir un acuario. Vale. Venga, te limpiaré un poco. Un poco. Necesita una duchita y estropajo a fondo para quitar toda esa sangre. Madre mía. Qué cabecina. Si es que no hay que meterse con la Eli. No superviviente nata. Muy carismáticos, ¿eh? Estos personajes La verdad que les coge cariño Y todo Sube los brazos. Buah, ¿cómo está? Madre mía, ¿cómo tiene la espalda? Jopeta es que Rambo Rambo no tiene nada que ver Con la niña esta Madre mía Hola Eli Tengo que escocer ahora tela, eh El agua calentita o fría como esté Ahí con los paños Húmedos ¿Qué le va a echar Y su La Pasita está llorando pero estaba ahí aguantando el dolor. Vamos Está bien. Intenta tranquilizarla y quitarle toda la ira y todo. No quiero perderte. Todo lo que ha pasado. Las dos tienen muy buen rollito Que aquí en el mundo este Cualquier día puede ser tu último día Te sale ahí cualquier infectado de estos Mira ahí el caballito Dos años antes En la tercera meri. Esto fue con Joel Seguro Vamos a ver, pediatría La de los niños Vamos a ver Uh, fatal Me la tomé fatal, Martín Me dio ahí un yuyu Todavía estoy acongojado, boludo, Con ese capítulo No sé dónde, dónde está, si en el El capítulo 2 o qué En qué vídeo está ¿Es verdad que tenéis ahí mi lista de reproducción Vale, y y podéis ahí... Verla todo lo que queráis. Pues creo que esto ya es el hospital. Sí. Bueno, un par de cositas por aquí. Otra. Mira la mascarilla. quirúrgica oh, Los guantes. No tiene que haber algo. Tenemos que buscar algo para el Joel. Para curarlo o algo. Esto fue cuando lo hirieron la otra vez también. Seguro. Y vino aquí. Nada, ¿no? No hay cositas interesantes. Yo igual. A mí me, me fastidió mucho. Mira que no. Yo no me lo esperaba, ¿eh? Pero bueno. Es lo que yo decía antes, es que aquí en cualquier día te.. Te mandan para el Valhalla. Mandan al otro barrio. Con un infectado de esto Cualquier Trampa Cualquier ¿Qué es Vamos a ver ah, Investigaciones En la historia Podemos ampliar No sabemos si es ella o no Ah, sí, mira Tiene la foto de la mordedura Del brazo El cimiento ha mutado Está claro Veamos si los resultados De la prueba corroboran nuestra teoría Esto es gordo Vale Bueno Se ve que aquí le estuvieron Investigando a la Eli Mira, la luciánaga Este es el simbolillo de la luciánaga Y otra nota Dos, me alegro de haber catalogado y recogido Todo este equipo raro de hospital Y tan pronto como haya terminado con él Creo que ya no hará más falta Joder, no me creo que votaseis botas, por una disolución, lo entiendo, se nos escapó un milagro, es una puta mierda, pero el mundo es una mierda. ¿Cómo podemos rendirnos así? ¿Ahora qué? ¿Sentarnos en la ZC? ¿Unirnos al grupo de resistencia de tercera? A la mierda. No voy a tener que importarle a alguien. Me pasaré el resto de mi vida buscándolo o moriré en el intento. A Scott. Bueno. ¿Titais de algún antivolucien o algo? No parece que haya más nada. Vale. Estos son como... Mira la ratilla. Ha salido. Como de ya que tiene. Del pasado. Y deberá de encontrar algo, se imagino. Valentilla, eh. A ver, aquí El maletín este de Petate de, de la Lucianagor, De La Lucianaga, el petate militar A ver si encuentra algo por aquí ¿Qué es esto? ¿Una grabadora? ¿La Wallman? A ver Un podcast de la Lucianaga Y las chicas. Somos nosotros. Esto no... No, no dice cosita de la historia. Ah, no pasa para adelante. Daría igual. Aquí viene Joel Aquí viene Míralo Qué caña Joel Poco se habla, eh De eso, eh Martín Ay, mola, Me moló el personaje este Con la voz del doctor de perdido Famoso doblador de aquí, de España Se fue Buenísimo, tío. Dime, Yo lo disfruté mucho en el 1, ¿eh? ¿Qué pasó aquí? aquí está que no lo sabía la historia. el ver si la sabía. A ver si sabía cosita. ¿Y cómo vuelvas a mentirme? Me voy. Ya, pero es que es un drama ¿eh? de este apocalíptico. No volverás a verme nunca. No te he mentido, que lo único que hice es fue no contarte tira. toda la verdad. <ríe> Volveré a Jackson. Sea lo que sea. Por eso no hay que mentir a, a los hijos y con los que están a tu cargo. Mentira nunca llega a buen puerto. Joel puede, no puede <ríe> el hecho de crear la vacuna te habría matado. Por eso no quiso. ...que siguieran con la investigación... esta debía de morir... ...para crear la vacuna... ...esto se lo detuvo... ...cortó órganos todos... ...los médicos... <ríe> ...los cirujanos ...que iban a experimentar con ella... Eso ...no lo sabía ella... ¡Madre mía! Aquí nos dejan verlo, también, está bien, también, Martín Hay que evolucionar la, la, El drama es todo de la niña La historia es la de la niña, no la de Joel La historia es la de Ellie Es la verdadera protagonista De toda esta historia El otro también, Joel, maravilloso El que le enseña de unos muy buenos momentos con ella Impresionante el juego A ver, estos son momentos emotivos te dan que pensar Ahora que Se mosquea la niña Y se pira Ya, pues ya hemos pasado al día 3 Fenómeno <ríe> A los serafitas y los rollos Aquí está desnuda de la Eli Ahora ha curado la otra vez La Dina Vamos a ver la que no se echa Hay Un par de sofás polvo ¿eh? Tiene golpes por todos lados magulladura, rajas Creo que la... La ha puesto punto y todo en la espalda, ¿eh? Venga, cogemos el petate Y otra vez en marcha <risa> Bueno Que no sé Qué me ha parecido ahora aquí A los camerinos esto Ah, lo del... El teatro. Esta se habrá ido. Averigua ahora lo que pasa, ¿vale? Pero bueno, yo creo que buen momento. Va a irlo dejando por aquí. Con los postes aquí, todo guapo. De Insanity y todo. Ya espero el Así que vamos a dejarlo por aquí. Espero que haya gustado el contenido del capítulo de hoy. Si es más dilación, nos despedimos. Y continuaremos en el siguiente. Ahí buscando la nueva historia. Venga, un saludito para todos. Chao chao. Está bueno. Cuidarse mucho y vacunarse todos. Chao Martín, un saludito, campeón.